Hola, product hackers. Somos Alex y Andrés y esto es a Review. Bueno, Alex, hoy tenemos un reto porque un tal Jorge García eh, nos dice que quiere que revisemos, quiere que revisemos. Yahoo, Yahoo News Digest Digest ¿Vale? No digest. me digas Digest que me ofende sí, pero Igual bien, es correcto Digest, ¿no? está bien, está bien Get into the in no time Oh my God Yo creo que estos chicos tienen pasta, ¿no? por, por sí. la calidad de... <risa> Creo que algo de dinero tienen Sí <risa> A ver, a ver sí, La pregunta es si lo han desarrollado o lo han comprado Que claro. claro, Ya sabemos cómo es Marisa Eh, hey, down to your next Digest and browse recent editions Oh Esto tiene buena pinta, chicos vamos O sea, tiene como ediciones mm, Bueno, vamos a ver ¿Cómo lo están diciendo? Descripción. Bien, nos ponen lo primero. Mm. Galardones. Get in the know in no time. Y entonces, a ver, explican otra vez. Otro mega que nadie se va a leer. Yo, yo no leo párrafos, soy como Twitter. Si eh, esto se pasa de 140 caracteres, es que no es relevante. Está, no existe, no existe. existe. Obten, lo... Abrimos. Aquí, de nuevo, mira, los, nive los niveles de energía están como bien aplicados. Sí. Si tú eres muy vago, te quedas comprehensive. Yeah. Com comprehensive. comprehensive. Y yeah. si quieres ir un paso más allá, pues te lees esto que cabe en un tweet. Si cabe en un tuit, se lee. se lee. Llevamos un buen rato ya en el este, un usuario normal ya habría mm. hecho el pase directo Sí, aquí hay un skip bueno. eh, que yo personalmente lo valoro O sea, Eso yo es. si no estoy haciendo una preview sí. hubiese dado sí. a ese skip, skip. No, Vale, pues saben, saben que somos unos chicos españoles y entonces Les ajustarán a Muy bien, sí. let's, vamos go. A ver, let's go ¡Ups! ¡Ostras! Vale, Esto vale. no me lo esperaba yo de Yahoo, no, ¿eh? A ver, vamos a ver, Esto qué increíble. Qué increíble. nos, nos increíble. da un gran ups, something happened. Pero estaremos pronto de vuelta. Bueno, esto nos acaba de destrozar la review, pero está muy bien que Yahoo también sí, sí, tenga sí. esos tropiezos, ¿no? Sí. Es eh, decir, sí. bueno, se lo podemos perdonar, se lo podemos perdonar, pero probablemente sea. Sí, eh, yo me he quedado, quedado un poco pero... chapado. Me he quedado un poco. Eh... ¿Vamos a hacer un freeload? A lo mejor estamos liando a la pantalla. No ¿no no bueno, liados? hay que decir que eh, la pantalla de Ups es muy bonita. Sí, la no verdad sé. es que sí, se lo podemos perdonar. No ofrece, no es ningún juego, ¿no? No, ah, simplemente sí, una exclamación. No, sí, sí, parecía que podía ser un juego. De hecho, está bien. Esto es como lo de Google cuando tienes conexión, ¿no? De la sala de la barra espaciadora y te salta el, el dinosaurio. Si lo habéis hecho, probarlo, es bestial. Vamos, eh, vamos a ver el menú, que Venga, parece que nos da a la ver. oportunidad. Menú, vale, nuestro Next Digest. Es dentro de 13 horas. Hasta, la, hasta mm. mañana por la mañana. Pero mira, Perfecto. mira, mira. Aquí tenemos una barra que podemos viajar al pasado oh, Dios. para ver las noticias. Pero a ver si solo podemos hablar. ir hasta el lunes. ¿Vamos al lunes? Venga, dale. A ver pues, qué no, pasa. al lunes no. No, si sí, lunes en cualquier sitio. Bueno, pues el, sí. el lunes sí, el lunes es un día estupendo. Venga. Y. Atención. Sí, sí, parece que está. ¡Oh! Está. Mm, Donald Trump, mm, qué raro, ¿no? Donald Trump. Es mejor por for options. Yo te digo que si le hubiésemos dado a recargar, igual sí que hubiesen salido noticias. Pero bueno, vamos a evaluar esto. Vamos a darle aquí. A esto. Supongo que el flujo será será el mismo. Uh -huh. Y aquí tenemos, bueno, pues una serie. Ah, mira, los colores son Esa temáticas. Es. Tiene una maquetación excelente, excelente. Vamos decirle que tiene un top quality maquetation. <ríe> Exacto. Muy bien, Marisa. ¿Esto lo has maquetado, Marisa? What the fuck es esto? Ah, Yo ya sé lo que es, tío. Ah, es has leído tío? una de siete. Claro, porque debe haber siete Es como un poco diarias. gamificable el tema. ¡Uh! uh gamificación claro. en la lectura de noticias. Sí, sí, sí. Me encanta. Porque lees más noticias y no. eres más listo, supuestamente. Tienes más puntos. No, A ver. O sea, esto no, es porque leo muchas noticias. Muy bien, gente lista. Eh, bueno, lo primero que nos dicen es que compartamos una noticia, o sea, press and hold for sharing options. O sea, Opciones para compartirlo. A ver, y que lo comparta. mail bueno, Facebook, Twitter... Está muy cuco. Clásico, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es clásico. Voy, quiero probar a ver si esto se comparte con el enlace de la fuente o se comparte claro, con... Claro, estaría bien. Hecho de menos un buffer, por ejemplo, una, una gestora de contenidos personal, ¿no? Que puedas almacenar o programar tus tweets, etcétera, para ponerlo después, mm. más adelante. Esto es un poquito... A ver. Porque te lleva... Ah, mira, claro. Te salta el pop-up de Twitter. Ah, pero Twitter. solo es eh, en la imagen, o sea, cover poster... Podría bueno, haber, haber incluido, incluido el título, quizá, ¿no? La noticia, claro, en porque mensaje. en el cover póster sí veo que lo que es la imagen han puesto el titular debajo. Que puede estar bien porque queda muy bonito y todo es muy visual hoy en día, pero. Pero bueno, hecho de menos, como tú dices, el titular de la noticia. Por lo menos, y un enlace, ¿no? Además, esto. Yahoo, ¿estáis tomando nota? <risa> sí, me gusta. Marisa, How you doing? Yo soy un amante del interlineado. Yo veo un interlineado y sé cuando. No, no consigo reproducirlo, o sea, no, no sé hacer interlineado, pero cuando veo un interlineado sé si sí está bien. ¿Y qué tal está, o está este mal. interlineado? Y el título está bien, pero el texto está mal. Y bueno, el formateo de la noticia es bastante excelente. Eh, ¿Te ofrece como, como datos que, digamos, ilustran la noticia? Bueno, estamos descifrando la aplicación, sí, pero hay que sí. decirlo, ¿no? Es, o sea, es, la información la estamos entendiendo, pero también requiere cierto proceso de aprendizaje y esto le pasa a muchas aplicaciones hoy en día es decir, tienes un montón de información que ofrecer al usuario tienes que dar un espacio de tiempo para que el usuario aprenda y lo importante son las claves para que, ella, para que esa persona vaya utilizando en este caso, los colores nosotros lo hemos pillado súper rápido y el usuario que está un poquito avispado también lo va a entender si tenéis que utilizar códigos de colores, pues adelante, utilizar esos, esos tips, ¿no? Sí, además, bueno, para eh, cuando te metes en una noticia yo valoro bastante que lo primero que ves es la noticia no ves nada más o sea ves una imagen que ilustra la noticia y la noticia y ya luego es los otros datos que ya son eh, mm. los digamos que eh, <risa> digamos que Yahoo saca se saca de la manga para para ilustrar la noticia un poquito más allá. Perfecto, pues yo creo que... Yo me pregunto... No... Bueno, eh, ahora queremos salir de esta noticia y parece que es esta... Uh -huh, está de atrás... No ah, bien. mira, y la ha marcado ya como la hemos, la hemos visto. Y, y, la... y supongo que abajo también la ha marcado como el... Mmm... Mm. ¡Oh! ¡Ah! Acaba de aparecer, bien. ¡Sorpresa, perfecto. eh! Sí, sí, me ha gustado, me ha gustado. a pues feedback. Sí, ha generado un poquito de expectación, ¿no? Y luego sí. te lo ha dado. Sí, sí, me ha gustado muy bien. Ok. Pues vamos a ver cómo funciona. Vamos a volver a la pantalla anterior donde teníamos el loops. A ver si le vamos a dar el suspenso del de Yo o creo que venga. ya no podemos volver a loops. Mira. Vamos a ver. Eh, son. Venga, vamos, vamos a vernos hoy, tío. ¿no? Hoy, qué tío? pasa hoy. ¿no? Vale, la última, ¿no? Sí, ha muerto. Hoy pues no hay vale, noticias, efectivamente. No lo bueno, tiene un scroll un poco raro. Sí, está como en varias partes, ¿no? Hay como plop. Mm. Y sí, se... vale. No, pero funciona bien. Uh -huh. Y a mí, bueno, cuando hablamos, cuando lo... la, la navegación aquí no me queda muy clara porque nos han dicho claramente que tenemos que hacer swipe para avanzar de noticia. O haces sea, así y avanzas. Pero aquí tienes el mismo formato y yo dudo mucho, no puedes hacer swipe. Uh -huh. Entre días, claro, ¿no? Entre las de por la mañana la... de y desde por la sí. tarde. Y... La app es prácticamente igual. De hecho, haces scroll y es igual. O sea, que no mantiene un código de, de movimiento, de interacción homogéneo en la aplicación. Y esto es importante también, ¿no? De cara a utilizar las aplicaciones. Que los gestos, hay gestos universales dentro de las aplicaciones. Es swipe left, swipe right, todos para avanzar o atrasar, o irse para la pantalla anterior o la siguiente. Que, bueno, si los metemos dentro de la aplicación, ahorramos también un mensaje al, al usuario. Totalmente de acuerdo. Yo aquí eh, le daría un consejo, si se puede dar consejos a los ingenieros de... De Yahoo es que hagan un swipe de. Pues de. para ediciones anteriores. Y una vez que te metes en la noticia, ya. Si haces swipe te vas a otra temática. Uh -huh. Te vas a otra temática y tienes consistencia. Exacto. Vamos a hacer como si hubiésemos leído todo, a ver qué pasa, ¿no? vale. Igual hay un premio, un chocolate. 8 mm. Uy, qué triste. 9 es que no te queda una. Y... Efectivamente. Vale, esto es muy bonito. Chitonet. Y te dan una piececita de información, un regalo, ¿no? Un regalo de Yahoo. Mm. Te dan una especie como de frase, ¿eh? frase mm. célebre que puedes compartir Bueno, Alex, yo creo que tenemos todo el pescado vendido En factores yo diría diseño bastante bien, la ¿no, verdad Muy, muy bien Muy bien, ¿En el diseño ¿se entiende? Este corte así como diagonal mm. Eh, ayuda bien. mucho a meter la etiqueta ahí por arriba y mm. que el título quede muy pegado a la imagen sí. Y luego súper original Sepas que hay más, ¿no? Sí, está, genera Exacto. como una sensación de profundidad respecto a la imagen y al contenido mm. Entonces, ¿el diseño al que le damos? ¿un qué? Yo al diseño le daría un 8 por interlineado del contenido mm. O sea, por este interlineado de aquí sí. Que es eh, terrible o sea, esto, <risa> esto es una plantilla de WordPress muy feuca Sí, tierra razón, tierra razón Y entonces tenemos el diseño ¿Qué tal la, la interacción con el usuario ha sido buena, la verdad es que hemos entendido el mensaje claro. rápidamente, hemos entendido los colores, las políticas, eh, el tema de celebrities, todo el tipo de noticias, sí, sí. ya está todo catalogado. Las animaciones son de 10, o sea, son fantásticas. Y encima las noticias te las da en dos, en dos momentos del día, o sea que eh, mm. te incita de alguna forma que tú vayas a ver esas noticias, tanto por la mañana como por la tarde. Y sabes que en esos dos intervalos vas a tener un blog de noticias que vas a leer y encima lo hacen gamificable. Eso es fantástico. Y bueno, hay una pantallita aquí que no hemos visto, pero aquí... Es un calendario donde te parecen, eh, pues imagino que las noticias que has leído no en, en, en ese día y si las has completado o no las has completado. Me parece muy bien para que tú de alguna forma te animes a leer las noticias todos mm. los días, así que por la parte de interacción y... me parece bastante interesante. O sea, creo que le pondría también un 8, la verdad. Eh... ¿Qué te parece si cerramos este, esta review de la aplicación de Yahoo? Y sí, le damos... yo diría que con un aprobado el menú es fantástico, las animaciones son fantásticas La idea es muy buena, yo personalmente no quiero saber cómo va el mundo pero entiendo que la gente que lo quiera saber y no tenga mucho tiempo esta aplicación uh -huh. eh, les puede resultar súper útil Exacto Pues nada, por mi parte también le doy un aprobado, le doy un 8 ¿Eh? Yo creo que se ha llevado entre 8, tú y yo. Yo coincido con, con un 8. Bajaría a un 7,5 porque es que el interlineado ese es intolerable en una empresa como yo. Pues mira, vamos a bajar a y 7,5 porque realmente es lo que tiene. Así que un y medio para Yahoo, News, de Jest. Y hasta aquí nuestra app review. Muchas gracias, Produhackers, no os olvidéis de suscribiros en el canal. Sus Además sus está, sus está por aquí, ¿no? sus Suscribir suscríbete. Bueno, si está por aquí, pero aquí está. No lo aquí. sabemos. Y no os olvidéis de ponernos la próxima aplicación que queréis que revisemos, ¿vale? Cualquiera. Eh... Es importante. Esperamos tu aplicación. ¿no? Queremos aplicaciones un poco más malas que esta vez. Esto ha sido un poquito duro porque Yahoo está muy bien hecho, sí. la verdad. Sí, lo tienen ya bastante planteado.